Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. buenas. Hola, mira, aquí tenemos a Ildefonso, lo presento, Ildefonso de Visual Technology Lab. Y bueno, estoy aquí en la feria de, de Mimexpo. Y bueno, vamos a probar las gafas de realidad virtual, que es una pasada. Lo he estado probando antes, mira, mira. Sí, sí, muchos ya los habréis visto. Y hay mucha gente que está haciendo cosas con realidad virtual, pero lo que ha conseguido esta gente es una pasada. Vamos a ver ahora lo de la realidad virtual. Y luego, un poquito más tarde, estaros atentos porque probaremos la realidad aumentada, que si esto mola, lo otro ya es la caña. Entonces, pues nada, lo que voy a hacer es probármelas y me van a grabar con, con lo que se está viendo, con lo que yo estoy viendo y con lo que estamos interactuando, ¿vale? Así que nada, vamos a cambiar la cámara y que nos graben. Venga, vamos allá. Venga, vamos. A... ¿Se ha cambiado la cámara? ¿Sí? Sí. sí Sí. No, ¿No me jodas el cuadro? <risa> <risa> No sé si se me oirá en el vídeo, pero bueno, si acaso... Bueno, a ver. Me dejo el mando que aparece por ahí jugando. Acuérdate del gatillo. Vale, con esto lo manejo. Mira, están haciendo fútbol. A mí no me gusta el fútbol. Si me puedes poner otra cosa... Sí. <risa> avanza por allá. <risa> vale. Bueno, a ver, como Recuerda que puedes andar. Estoy andando por la habitación. Mira, me ha salido como si fuera una malla. Como si me fuera a chocar y además da la sensación de que me voy a chocar. ¿Vale? Entonces, con esto de la realidad virtual, os pues puedo ver toda la casa. Esto, pues bueno, acabo de decir pues, la gracia, la gracia de esto de la realidad virtual aplicada a la construcción, pues no es tan que yo me meta dentro de la casa, porque esto al fin pues, no y al cabo es una playestation en una situación. La gracia va a ser la siguiente. La gracia va a ser la es siguiente, que de la casa eh, vamos a poder seleccionar materiales, vamos a poder eh, interactuar con la casa, vamos a poder ver secciones de muros y eso es lo que yo os quiero enseñar, ¿vale? un videojuego muy impactante pero un videojuego. Bien, vamos allá mira con este gatito si me pongo por ejemplo en el sofá puedo cambiar. puedo cambiar el tipo de sofá espera ¿sí? un momentito que si no, no lo van a te, te, te voy a centrar un poquito porque así lo van vale. a ver también lo que haces vale, vale desde aquí a, ahí hazlo desde ahí si quieres quieres ir tú diciéndome las cosas entonces porque al fin y al cabo sí. eres el que tienes en la ruta creada ¿ves? mira lo vale, el sofá y es que habéis visto, que podemos cambiar el sofá, no dejar de y... ser un mueble y la. de amigos? Correcto, mira, si te das la vuelta, Perfecto. ¿vale? Al lado contrario, ¿vale? Ahora bueno, no, no un de un porque estoy... <ríe> <ríe> Yo no estoy viendo nada, ¿eh? Mira, si avanzas un poquito a la, de, a la derecha, ahí, y ahora te giras, te estás viendo una paleta. Podríamos vale. cambiar el tema, el acabado del suelo. Vale, ahí. Ahí hemos llegado. Vale. Entonces. Entonces. Aquí, si tocar aquí me sale la paleta. Es? Y este suelo de aquí yo puedo escoger si quiero este tipo de material, este otro, este otro, claro aquí tenemos tres solo, pero esto en una reforma, por ejemplo en un, una tienda de reformas o lo que sea, pues es alucinante que puedas escoger los acabados que vas a hacer, ¿no? Se trata un poquito de eso. O en un piso piloto, imaginaros que tenemos un piso piloto para qué montar un piso piloto, no Sí, es con esto lo podemos conseguir. Vale, mola, está chulo. Vale. vale más sí, cosas. Si si quiero, ir. mira, podemos ir. avanza un poquito para ah, eso. Si avanza con el mando, que porque el pasillo es muy largo, avanza un poquito. Vale, ahí, ah, un poquito para atrás, anda para atrás para ver el cambio de silla. Me ¿Avanzo ah, yo ah, físicamente físicamente para atrás? Anda para atrás físicamente. Ah, vale, mira, escogí la perspectiva y ahora le darías... ahí, ah, la, podrías hacer cambio de silla. Vale. Silla... Puedes acercarte y mirarlo por debajo. También ¿Esto? Te... Vale. ¿Estos? ¿Vale? Es que por ahí, ¿a vale, puedes hacer cambios mientras que estás en el suelo, ah, puedes, puedes acercar, coger objetos como es el jarrón. ¿Esto es con el gatillo? Ad ad adelantan la mano, un poquito avanza andando y ahora, un poquito más y ahora le das al gatillo. Al gatillo, un poquito más adelante. Ah, vale, tengo que vale. estar... Cuidado el fraque. Y si suelte el gatillo, se... espérate que ahora, al soltarlo se cae. ¿Podrías... No algo me ha pasado. Sí, un momentito. Ahora, ¿está dentro? Es que me duele la no, cabeza. La no. Tiene que ser no, no, el no, arroz. No, no. Vale, vale. <risa> vale, podríamos. Ahí en el tema de pared. Vale, vale. venga, vamos a ver las paredes y vamos a lavar. A ver, aquí tendría que darle al muro, ¿no? Al gatillo, a la parte de atrás del mando y vemos la sección. Vale, y aquí estamos viendo las secciones de este muro. Claro, todo esto tiene que estar modelado en y tienen que verse los, las estructuras, evidentemente no es, esto es para, para una aplicación práctica, no va a ser todo un videojuego y coger carrones y tal, sino que esto realmente te puede, te puede enseñar cómo está hecha la casa. E incluso se podría aparecer aquí un cartelito en el cual diga, pues mira, este es un tipo de aislamiento, marca tal, capacidad técnica, excesores, la información que se haya introducido previamente en el BIM. Es muy importante, esto es integración BIM con realidad virtual. ¿Por con tú puedes pasar el modelo BIM a esto. Correcto, y meter interacciones que el cliente o que el estudio necesite para su propio trabajo. Vale, vale. Si quieres podrías salir al exterior o su. Vale, Pero, aquí ¿sí? ya parados, tendremos que, porque ya están muy cerca, ¿vale? Dale vale. ahí, nos giramos a la izquierdas, ahí de frente, la a... dale un poquito más y ahora te girarías a eso. Y veo la casa. Ya está viendo la casa. Es decir, podrías avanza un poquito con el mando. Hacia aquí, masa hacia atrás, ahí más hacia de para la derecha, para que tengas un ángulo mayor, ahí, te para arriba. Muy bien, de aquí, claro, ahí habéis hecho la, la prueba del muro en un punto, porque claro, no va a extraer, hay que modelo, pero se podría hacer con cualquier material, le podía pinchar, mira, este tres, está tal y cual. Podría poner eh, cada icono y cada pared sí. con la información que necesitas tener. Y las bellezas, ah, no, o sea, todo, todo, todo el material, vale. Toda la interacción que se le ponga aquí al cliente, está muy chulo. Eh, podrías ir al exterior, podrías eh, subir a la planta de arriba... Esto es alucinante porque yo ahora mismo, vosotros no, no estáis inmersos, pero yo ahora mismo me da la sensación que me, va, o sea, me da vértigo estar aquí, parece que me vaya a caer. Vale, vale. Otra de las, si quieres por terminar esta demo, que ahora tenemos unas instalaciones, dentro? Hay, hay un icono de grande-pequeño, ¿Este? si Le das al botón de atrás y ahora la vivienda, la vivienda que hemos visto, mira, derecha, abajo derecha, estamos dentro de una habitación y lo que estamos viendo es la es propia maqueta de la vivienda donde estábamos. Soy un Jedi. <ríe> Esto molaría que hicierais así, mira voy a hacer sí, una sección. Una no, sección de la casa. Vale. Entonces, tú ahora te podrías agachar y estar viendo una maqueta o andar alrededor. <risa> hostia, a mí va a apoyar, pero hostia, <risa> Ahí podrías asumarte a través de la cocina. ¿Puedo meter la cabeza adentro? Puede meter, meter la cabeza adentro. Debería. <risa> y ahí el pasillo, la cocina. Sí, sí. Bueno, es una pasada cuidado si quieres del todo, se tengo poner cobre de la cabeza si la puedes que te han pasado si puedes moverte, dale ahí entra una de las cosas que también podríamos hacer es, decir, es algo visual y algo para, a lo mejor para un cliente final sí. lo que podríamos hacer es pasar a algo más práctico, el tema sí. de BIM, el tema de instalaciones cuando las diseñamos bueno, pues al final los conflictos muy importantes, encima si los podemos ver, algo visual podemos ir eh, superponiendo las capas de pues, instalaciones de de compañería. entonces si quieres eh, te puedo poner la demo y vale. vemos algo de instalaciones, algo sí, más sí, sí, sí. Vale. pues un momentito, aguántame ahí Vale. Sí, aquí. Hola. hola hola Facebook hola. Hola, ¡Uf! Madre mía, es una pasada esto, eh. Es alucinante. Estás totalmente metido y llega a dar vértigo. Antes, cuando lo he probado, me, me he subido encima de la mesa y parecía que me, que me caía de la mesa y todo. Bueno, a ver ahora con lo de las instalaciones, que es un poquito más práctico para nosotros, que al fin y al cabo, pues esto es lo que... Cliente final, es muy chulo, eh, me voy a elegir mis muebles, mi suelo y tal, pero lo de las instalaciones es un poquito más técnico para un uso sí, profesional. ¿no? Correcto. Venga, vamos a, pues vamos, vamos a ello. Esto de aquí, este mando... Para esta aplicación vamos a usar dos mandos, ¿vale? vale. Este que vengo por aquí, lo ves el mando en la parte de atrás, es un menú. Sí, lo puedes coger aquí. Vale, ese solamente vale para acercarme. ¿Qué quiere decir? Que tú, cuando no quieras nada del menú, aparta la mano izquierda, desaparece. Tenemos la espada láser que tanto te gusta, ¿vale? Que sería para... Eh... acercar el menú con la mano izquierda, acerca la espada láser con el botón de atrás ponemos instalaciones y quitamos instalaciones. Vale, por ejemplo, drogo agua, otra espada atrás, si miras para la izquierda, ¿Vale? Han aparecido instalaciones de agua. Vale, un poco. Y puedes avanzar. Aquí. Puedes avanzar ahí. Puedes avanzar a vale. vale. sí, un Que me caiga y hagamos un vídeo de primera aquí en directo. <risa> vale. vale. sí, tenemos agua y sí. sí. estamos viendo todo. Vale, eso es. Aprércate, metemos. Ahí se superponen, yo puedo poner y quitar, ¿no? Claro. Pero bueno, desde abajo muchas veces es muy difícil ver todas las instalaciones. Entonces, eh, lo que nos había solicitado esto es. Eh, eh, Real para un hospital de la de Madrid, para una vivienda en el centro de Madrid. Vale, la vale. distancia... Vale, entonces, eh, el tema de verlo con pared de las instalaciones muchas veces complicado. Entonces, con el menú, si te das cuenta, paredes abajo en todo el ¿vale? Selecciona la, el, el abajo, la ahí, selecciona y arrastra. Aquí tendrías que ir, seleccionar... Si no te lo pillas, ponlo más cerca del maldito... ¡Ay, ay, ay! ay. Vale. vale, hay transparencia. Claro, me voy a dar más transparencia hasta que... Ahí. Bueno, ya está bastante vale. transparente. Vale, <risa> hemos llegado y lo hemos dejado más transparente. También nos solicitaban de... Vale, yo desde abajo no me puedo hacer una idea de los conflictos. Hay un avioncito de papel mono, ¿vale? Le damos, le damos a... un poquito más, un poquito más, un poquito más ¿vale? ¿Vale? Si quieres poner ahora los tabiques, ¿vale? Pon los tabiques para que oh. se vean bien, si sí, me he gustado que aquí da vértigo. Pon los tabiques para que se vean ahora a todos. la todo. Da vértigo, tío. ¿Claro que la vertigo? Bájate un poquito. Bájate un poquito. Un poquito más, eh Un poquito más, bájate. Vale. Y aquí viene lo bueno. Que yo tengo vértigo verdad. ¿Tienes vértigo? Pues anda No, una mierda. Vale, voy a andar porque confío antísimamente. Pero... Eso, es Vale. Pero, Pero, vale. Aquí que ahora que mismo estamos pasa. viendo climatización con agua. Vamos a ver una colisión... Tú, ¿Algo tú, pongo dos. No, con agua, con dos. Lo interesante es cuando ponemos dos. Si quieres avanza con el, con el joystick o andando al colector de la derecha. Ahí. Dale a avanzar ahí. Vale. Baja un poquito con el... te lo vamos a ver. Lo vamos a ver de cerca. Baja, ¿vale? Mira a la derecha. Si te das cuenta, a la un poquito, te llevo con la espada para que veas qué está pasando ahí. ¿Lo ves? Sí, sí. sí Avanza sí, sí. andando. Uf, Agáchate. No, no, no. ha tío! No, pero es que he algo aquí en ¿no? Te, <ríe> te ahí, tío. Uf. Os estáis partiendo el culo de mí en el Facebook, gracias, ¿eh? gracias. Vale, bajamos un poquito, y bajo con el mando. Vale, y ahí, vale. Y estamos viendo claramente de frente, ¿vale? Cómo, justamente de frente, ahí eso es, el tubo de agua está atravesando un conducto de aire acondicionado que en este caso si necesita un aviso si, el... si, si necesitas un aviso de oye hay una colisión en el punto tal ir allí, lo podemos ver visualmente. lo bueno que hemos hecho aquí es que si tú estás en, en Singapur eh, eh, otro en España, una diseña, imagínate, una instalación y otra ha diseñado la otra y tenemos que ver quién se va a mover, podemos mandarle una gafa a Singapur, Otras aquí en España nos conectamos como si fuese una videoconferencia pero de realidad virtual. Y cada uno está viendo quién se tiene que mover, si se puede o no se puede o seguir si pilar o qué es lo que tenemos que hacer. No hay que hacer una falsa liga para solucionar eso. Se ve, se claro, ve super, se, claro, eh, el tema. Se ve súper claro, ¿no? Se ve súper claro os pues faltan los pasatubos, ¿sí? no es por nada. Sí, claro. en los, pasatubos, los pasatubos no están. Nos faltan los pasatubos. <risa> Algo muy importante, ¿no? En las obras. Sí, sí, sí. sí. Ya lo hemos visto, ¿no? Hace poco, según una de tus obras. Sí, sí. Por Mira, vos, puedes poner, si te quieres te enseño, otro caso práctico. Bájate abajo, vamos a buscar un baño. Sí, sí, sí. Vale, ahí tenemos justamente un baño. Vale. Estamos viendo fontanería. Vamos a poner eh, los desagües. por el menú. Vale, el segundo de la izquierda. Estamos viendo los desagües. Vamos a poner el mueble que hay ahí, porque eso es un baño o es una cocina. Estamos viendo. ¿Qué pasa? Muchas veces, cuando están los muebles colocados, no sabemos qué hay detrás. Oye, ¿se nos ha olvidado algo? Pues, perdona, espérate, que me Perdona, me para acá por el traque. Gracias. Es decir, lo que podemos hacer ahora es decir, bueno, ¿y qué hay detrás de este mueble? Quitamos el mueble. Estamos viendo que hay desagües, que hay electricidad. Es decir, hay algo de... perdona, fontanería. Hay algo de electricidad. Vamos con el menú, le damos a electricidad. Y si hay algo de electricidad, pues ahí a lo mejor hay una lavadora. Es decir, da de cuenta que si el mueble es lo que nos venía de vin. Si en el vin sale con una lavadora, pues ahí, hombre, si hay un enchufe, no creo que fregadero lleve un enchufe. Algún labrado. Pues esto es un Tienes local, ¿vale? con tienen emergencias, lo que impacta sobre todo es subir arriba y atrás. Pero hay páginas para porque es un edificio de una planta, pero imagina que son más. De... Eh, esta es una demo que hemos traído aquí, pero le hemos levantado todo el edificio. Muy vale, pues yo creo que como, como demo está guay. Vale, no? pues vamos a subir para arriba y lo vemos. ¿Sube otra vez? Sube para arriba y sí. terminamos ahí, ¿no? Andando un poquito a ver si nos caemos, que no lo hemos conseguido. <risa> <risa> <risa> Mi es verdad, <risa> que me vale. de ¿verdad? Vale. ¿El Arnés? El Arnés está no hay Arnés. <risa> ¿Eh? Que te da un que no veas. Vale, va. Pues oye, muy chulo. Espero que os haya gustado la demuesta. Yo estoy flipando, pero bueno, esto no es nada. O sea, esto es un videojuego, como os decía, pero luego probaremos la realidad aumentada. Que, que no es que se esté viendo en las instalaciones y todo eso en un dibujo, sino que encima de la realidad que estamos viendo a través de las gafas. Pero las ya, ver, sí, nada, no. Encima. Wow, encima de la realidad que, que estamos viendo con las gafas. Vamos a poder ver estas mismas instalaciones, pero ya con la obra ejecutada, con la vivienda hecha. Y eso ya es una pasada, pero eso lo haremos dentro de un ratito, dejarme que descanse y luego lo vemos, ¿vale? ¡Hasta luego!